Okay, tell me an amazing story. It's <laughs> incredible that a través de este diplomado me. Interesé mucho en hacer mi maestría y como parte de mi proyecto para la misma escogí el, el de dispositivos móviles como herramientas de aprendizaje. Ha sido una experiencia muy motivadora porque nos ha ayudado con alumnos, eh, ellos están al pendiente, además de que los dispositivos al ser parte ya de la vida cotidiana son una herramienta perfecta para que nosotros podamos lograr y asegurar que ellos aprendan y que se lleven el conocimiento esto es algo increíble que me ha pasado con este diploma, Gracias. muchas gracias